Mira, Ajá. la verdad no sé cuándo vamos a adquirir las 10 millones de unidades Por lo menos estamos tratando todavía de conseguir las secciones de Insight Elite Está bien Siempre y cuando ustedes puedan mantener lo que acabamos de acordar Nosotros no estamos bien, aguantamos Digo, sería bueno que no pasara del mes que entra, ¿no? Déjame todo mi tarjeta Pero qué impresionante Su tarjeta es la más hermosa presentación que he visto solvética con y un types de Roman en el fondo Así es, tienes buen ojo Déjame, le pongo el teléfono nuevo porque uh -huh. acabo de cambiar y ya sabes uh -huh. cómo es uh -huh. esto ah, por lo mismo. Sí, caray Y pues bueno, correo electrónico Eso es. una nueva página nuevo si nombre okay. Mi cargo <risa> <risa> pues no, ¿verdad? Cargo, no soy director, lo siento mucho y el logotipo y el nombre, te este, voy ¿El a hacer ¿Logotipo? Aquí. Sí, lo voy a dibujar tantito para que lo ubiques. Es algo sencillo. Sí, sí. Así, y pues el nombre obviamente cambió. Y esta era de Carlos Murieta, no vamos a ponerle Rodrigo Calderón. Rodrigo Calderón. Así, ese es mi nombre. Muchas gracias y pues estamos en contacto. Un gusto, Rodrigo. Claro que sí. Buen día.